Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes hoy. Y vamos a comenzar contándoles que en la ciudad de Paraná, en la Facultad de Ciencias de la Educación, se celebró la séptima edición de Tramando Medios, una maratón comunicacional que busca propulsar la comunicación comunitaria y la educación popular. En esta oportunidad, uno de los principales ejes temáticos fue la educación sexual integral.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 Continuamos en propuestas y hay motivos para festejar, porque la maestría en salud mental de la Facultad de Trabajo Social cumplió en el mes de septiembre 25 años ininterrumpidos de trabajo que la hacen líder en el país y en Latinoamérica. Para nosotros es un, un compromiso importante que desde una universidad pública se haya gestado esta idea en una lectura sobre un campo que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 Y esta semana 700 estudiantes de las nueve facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos están compitiendo en una nueva edición de los Juegos Interfacultades. Esta vez la sede anfitriona es la Facultad de Ciencias de la Salud en Concepción del Uruguay. La idea de la universidad es poder generar estos espacios donde los chicos luego de haber participado todo el año en las disciplinas puedan a su vez de competir generaron un lugar de, de compañerismo, ese es el sentido de, este, de esta jornada. Me gusta la experiencia porque es un lugar donde nosotros nos podemos relacionar, no solamente con eh, chicos de nuestras facultades, de que por ahí son de otros años, sino también con otras instituciones, eh, que eso enriquece mucho, eh, más que nada, en la, no solamente en lo deportivo, sino también afuera de la cancha. Yo hace dos años que ya lo juego, y más que nada destaco eso, el compañerismo, la, lo, lo bien que se pasa, y más allá de lo deportivo. no hay una cierta amistad, relación, por más que somos de lugares distintos. Eh, y más allá dentro del equipo, porque por ahí en la misma facultad hay distintas carreras y hay chicos que si no fuese por jugar al básquet acá no los hubiese conocido. Entonces está bueno porque conoces gente nueva. Y eso es lo lindo, justamente, venir y compartir con un grupo de gente que te, le gusta lo mismo que vos. Las Jornadas de Educación, organizadas por la Comisión de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, se propusieron generar espacios de debate en torno a preocupaciones sobre la situación de la educación en la región y el país y el futuro desempeño como trabajadores de la educación. Las Jornadas de este año hemos dado a llamar nuevos debates para pensar viejas disputas a raíz de bueno, un montón de cuestiones que vamos viendo en el año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 Y de esta manera llegamos al final de propuestas del día de hoy. Gracias por acompañarnos y pronto volveremos desde aquí, desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, para traerles más propuestas.